No sé cómo se estará viendo la transmisión, pero se cortó. Voy a continuar. Vamos a esperar que entren. Habían estado entrando, creo que habían como 30. En la mañana casi siempre llego a 15 o 20. Pero ahora sí había bastante gente. Son trasnochadoras como yo. Voy a esperar que entren un poquito para continuar. De verdad que, que la gente es trasnochadora. Vamos a esperar un ratito que sigan entrando. Les estaba enseñando estos dijecitos con los que estoy trabajando. Y esto, estos son en pequeñito y estos son en grande. Hola, ahora sí se ve. Ay, qué bueno. Miren, entonces ustedes pueden comprar. Tengo más, ustedes pueden comprarlos como yo, que a veces los compro, no o también lo pueden hacer, los pueden preparar, no con sus armas. La armamos con los colores que queremos y le ponemos eh, la cabecita y ya está, no. Y no es nada complicado. Uh -huh. A ver, siguen entrando. Voy a dejar que sigan entrando. Ahora sí, se ve. Hola, hola Dorita, ¿cómo estás? ¿Cómo están chicas? Eh, les seguí enseñando, es la continuación de, del video anterior. Eh, miren qué lindas estas, eh, estas cuentas. Las compré en, en Ecuador, en Quito, cuando estuve de viaje. Eh, cuando estuve en el Scrap Party, nos fuimos a una pasamanería y miren qué hermosos. También compré grandecitas, no las compré chiquitas, sino las compré grandes. Entonces en esta caja tengo este tipo de material. Miren, yo ya he ido avanzando. Y ahora les voy a enseñar cómo lo hago. Ahí está. Miren qué bonito. Ahí está uno con una mariposita. Eh, como estos son los colores que más me gustan, pues con estos he empezado a hacer. ¿No? Estas van a ser las terminaciones de los tassels. Miren qué lindos. Preciosos, ¿no? Ahí está. Ahí estoy avanzando. Ya. Entonces esta es otra cajita. Una de las cajitas importantes como les digo. Voy a cerrar. Y voy a venir por acá. Eh, ¿Qué otra cosa estoy usando para mis tassels? Hilos. Lógicamente. Estos son los hilos que estoy usando. Así voy haciendo mis, mis tassels. Miren. Esta de aquí. Esta borlita. Lo he hecho con estos hilos, estos son hilos que compré para hacer mis, mi clase con mis Fabi, no sé si se acuerdan, pero de verdad que no tengo mucho tiempo para hacer eh, las tarjetas, así que he decidido usar los hilos para hacer mis borlas, y miren qué bonito queda ¿eh? y es muy fácil, solamente eh, juntan, ¿no? juntan las eh, eh, la cinta a ver, vamos a por acá yo aquí por ejemplo la tengo amarradita ¿no? y solamente le meto la cabecita ¿no? y ya está es algo muy fácil de verdad no es complicado, un poquito de, de silicona caliente lógicamente y ya tienen su borlita ¿no? como le he hecho acá es muy fácil, nada como para enseñarles una tontería para mí ¿no? este de aquí lo he hecho con esta cinta verde que está acá así este de aquí lo he hecho, esta borlita lo he hecho con esta cinta verde. Entonces, realmente sí es muy fácil. Hola, buenas noches. Ahí siguen Ahí está mi... Ah, un abrazo de Lula Scrap. ¿Cómo estás, Karina? Te mando un gran abrazo desde México. Hola, Lula. Igualmente, un gran abrazo desde aquí, desde Perú, para ti. Muy bien cintas, hilos, ya para hacer las borlitas uy, de estas cajas chicas tengo un montón, un montón y encima a veces eh, hacemos intercambios y también eh, hacemos intercambio de cajas, no a ver, un ratito mientras que a ver, a ver, a ver. no se me vayan a caer Aquí hay otra caja. Esta es una caja también de intercambio de una amiga que me trajo. Voy a sacarle esto que se está saliendo. Una, una amiga que me mandó, una compañera, una PayPal. Y aquí he puesto mis cuentitas. Miren qué bonitas las cuentas. Tengo más o menos, no todos los colores, pero sí los que más me gustan. Fucsias, moraditas, rosadas. Estas de aquí también me las traje de de Ecuador, no sé si la ven, de Quito no sé si las ven, pero tienen un brillo especial son bien bonitas me traje, siempre busco rosadas y celestes y turquesitas, ahí está entonces tengo grandes chiquitas, acá hay unas chiquititas ¿no? las medidas no se las puedo decir, no sé si 5, 6 8, pero yo voy comprando así y voy rellenando mis espacios, negras negras porque digo en algo, es más voy a hacer un tassel negro con blanco con plateado, ya lo tengo hasta pensado miren unas florcitas negras acá tengo otro tipo de cuentas de colores llegan a mis manos, no sé cómo llegan a mis manos, por ejemplo, este, estas no sé cómo llegan a mis manos, pero me gustan y no son totalmente redondas, tienen como una forma así eh, raras, me gustan también las tengo por acá, hasta ahora no las he usado las que uso siempre son estas de aquí. Y acá tengo unas mariposas blanquitas. ¿m? Que son las que he usado para este tazel que está acá. Aquí están las mariposas blanquitas. ¿Ya? Eso es todo lo que tengo por aquí. Cerramos. ¿Y qué más? ¿Qué más he usado para mis tassels? Ya les enseñé esto. Ah, bueno, y, y una de las cosas más importantes, los, las argollas. ¿Ven cómo me sirven mis cajas organizadoras? Ahí están las argollas. Tengo, de verdad que en un principio compraba unas argollas como estas, que no se podían abrir. No encontraba las que no se podían abrir. Entonces me hice de bastantes. No sé dónde están, por aquí. ¿no? entonces, ¿qué pasa con estas? si las abres, no sé se abren fácilmente, pero cuando las cierras ya no se pueden cerrar, o son bien difíciles de cerrar, entonces les ponía eh, masking tape o washi tape, pero no es lo mismo, ya, yo sí les recomiendo no compren estas, estas son las que compré en un principio que compren las que sí tienen el ganchito que se abre a ver las he visto en Casa Díaz o en cualquier tienda de estas de internet online también las están vendiendo y hay varios tamaños grandes y por acá tengo las chicas acá están las chicas no grande, chiquito bueno de, de estas tengo otra caja más que no la he encontrado pero son lo mismo son eh, full de estos, ahora también han salido las de colores acá tengo algunas de colores como les digo no tengo todo acá acá tengo unas de colores también tengo estas de aquí que me parecen maravillosas estas de aquí que es la que he usado para este tacel de aquí ya las tengo en doradas y en plateadas también ¿Dónde están mis plateadas por acá ahí están mis plateadas ya estas tienen un ganchito aquí para abrir ahí ya son diferentes a estas, ¿no? ¿eh? Me he dado cuenta. Estas se abren por acá. Estas tiene otra otra cerradura tienen. Ahí. Ven, pero bueno, tengo plateadas y tengo doradas. ¿Qué más tengo? Estas que son tipo para um, los llaveros, ¿no? También me compré y esa es la que he usado acá. Esta doradita. He usado para esta, que es tipo llavero. Ya, tengo también doradas y por acá tengo plateadas. Ahí está, doradas y plateadas. Vamos a poner por acá y bueno, y por aquí no tengo nada más, porque estos son ganchitos que no tienen nada que ver con los tazos. Es todo, ¿ya? Con respecto a, a las cositas que tenemos que usar para hacer nuestros tazos. Ya, por otro lado... Por otro lado tengo eh, bueno, más borlas las he puesto en este tipo de especie de condimentero así voy colocando mis mis ganchitos, miren estos que encontré también, me gustaron porque son las medias perlas con doradito y tienen un ganchito, estas también las compré en estas también las compré allá en en en Guayaquil tienen ay, ya se me cayeron todos tienen como un tornillito y solamente hay que enroscarle, ¿no? Acá. Se enrosca y se engancha. Ya sea en cartulina, en, en, en tela, en lo que deseen, ¿no? Por eso me gustó y las compré. Ya, se desarmaron todas por aquí. Voy a, a guardar todo que se ha hecho. Acuérdense que cuando es en vivo es así. Nos podemos equivocar. O equivocar o tirar las cosas. Eh, aquí tengo más botones. No sé qué cosa hay aquí. Por ahí debe estar. Más ganchitos. Siempre estoy metiendo cositas en este tipo de, de contenedores. Miren otro contenedor que tengo. Les quería enseñar todos. Porque sí tengo muchos. Miren. Tengo full ganchitos, bichitos, botones, cuentas, miren, cuentas, corazoncitos, de verdad que tengo muchísimas cosas. A veces mi esposo me dice, ¿qué haces con tanta cosa? Y todo, todo me sirve, ¿no? Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Les enseño, muchas saben que me encantan los pajaritos, los compro en el mercado central, los compro por docena me vienen así, así me vienen los pajaritos, los últimos que he comprado son de colores, miren qué belleza, en Fénix. miren estos gorditos, miren, entonces he sacado estos pajaritos porque quiero hacer un tassel floral y con un pajarito encima, pero quería enseñarles mis pajaritos, ya, tengo grandes gorditos como estos y los flaquitos, que son estos los flaquitos y estos son los gorditos he sacado algunas flores a ver he sacado algunas flores más o menos he visto los colores que voy a usar para mi tassel he sacado flores de, de papel eh, algunos de cartulina que he hecho bueno, ahí tengo ¿m de cintas entonces más o menos he visto los colores con los que quiero trabajar y de acuerdo a eso he sacado mis, mis flores ya y ahora lo que voy a hacer es buscar mis cintas. Miren las cintas. Como ya he hecho uno rojo, uno rosadito, ahora queridos quiero hacer uno bien colorido. Hola, hola ¿cómo están? ¿Sí? Y ya se van. Hola, mis cariños. Hola, querido. Hola, Marito. San Raquel. Los pajaritos lo máximo. <ríe> sí, ahora tengo muchos pajaritos, de Sandrita. Ahora de colores. <ríe> bueno. Entonces, tengo full cintas, ¿ya? Ah, quería enseñarles al antes algo de mis colecciones de cintas. Miren, las rosaditas, todas las tengo juntitas en mi mueble, rosadas. Por acá tengo rojas, ahí están, rojitas. Por acá tengo estas como de color craft, ¿no? O color natural. Oh, y ahí están las crafters de corazón, para que me vean que estoy haciendo mis tassels, que conste, que estoy haciendo mis tassels. A ver, estas de acá ya se acabaron, voy a botar. estos doradas, sí o oh, sí tienen que tener dorado la miscaria, ahí están. Algunas, ya, porque si les sacaba todos, olvídense, no no tenía que bajarme mi mueble, <ríe> Eh, quería enseñarles los colores de las cintas con los que, las que uso y las que podemos eh, trabajar, pero en realidad sí, eh, ustedes pueden trabajar con cintas de, de los retazos que les hayan quedado, ¿no? Para mí, por ejemplo, esta va a ser mi cinta principal. Me gusta porque tiene bastante diseño, tiene florcitas, a ver, miren ahí. Tiene flores y tiene, no sé si se ve, pero tiene rosado, fucsia, moradito. Hola, hola, ¿cómo estás? sí, voy a hacer es de estos colores, me gustan los colores por eso escogí también las mismas flores más o menos, para que vean Ya, o sea, va a depender eh, lo que voy a ponerle adentro o encima con las, eh, las cintas que voy a usar, ya, y es muy fácil bueno, acá está el anillo que voy a usar y qué más necesitamos bueno, ya, voy a comenzar a acomodar mis cintas, ya, esta es mi cinta principal mm, que yo sepa ahora hay eh, hay un aparatito que también puedes hacer eh, tus tazos, no yo no me lo he comprado, de verdad que siento que hay algunos materiales que no se necesita eh, hacer eh, o comprar un, una máquina, no yo voy a ir así cortando a la, al ojo, ¿ya? Luego ya refilo, ¿ya? Eh, las chicas han dado unas medidas, han hecho unas medidas, si no me equivoco, una de 15, la otra de 12, de 10, ¿no? Pero yo voy a hacer una grandecito porque quiero que se vea, quiero que lo vean. Miren esta cintita, ahí voy poniendo una por una, ¿ya? Aquí hay otra. Estoy mezclando, si ¿sí ven, estoy mezclando los colores acá hay otra, una amarillita la fucsia vamos a poner por acá la fucsia después voy a refilar por acá a ver un pulsito morado acá hay este es blonda, ¿no? aquí hay otro tul a ver brillocito otra cinta para mí mientras más cinta más bonito otra por aquí pueden ponerle una tira también de lentejuelas quedaría lindo ahí está la mía, no son lentejuelas pero si sí es una tirita que parecen lentejuelas pero no son ahí está vamos acomodando otra, otra blondita por aquí otra cinta, estoy usando un verde mint, vamos a mezclar por acá aquí hay otra no, esta no, ya puse esa aquí a ver, no sé si lo ven es un tool también, verde mint estoy mezclando mi verde mint y acá hay otro que encontré que está como retasea, retasado retaseado y también lo voy a colocar. Ay, se me pega. Uh -huh. No tenía esos que he visto de las chicas de pelitos oh, cuando vaya al mercado me voy a comprar. He visto unas cintas lindas. Ya, eso es todo. Oh. Hermosas, qué bueno. ¿Se fue? Ay, no me digan. A ver, díganme: ¿se fue? ¿Se ve? Uy, a ver, a ver, ¿quién me confirma si se ve? Si no, paro y reviso. Ya regresó. <ríe> sí, sí. ¿regresó? Ay, qué bueno. ¿Sí? A ver, ¿quién más me confirma que regresó? Voy a cortar ahora. Voy a cortar aquí. Acá voy a cortar. No he tomado ahorita la medida. Solamente lo he hecho así al ojo. ¿Ya? Pero ustedes pueden con su reglita ir tomando la medida que han pedido las chicas, ¿no? Yo lo estoy haciendo. A ver, ¿me confirma eso? Se ve bien, ya. Perfecto. Sí se ve bien. A ver, chicas, confírmenme. No quiero estar hablando por las puras. ¿Sí? Ya, María Cardosa está diciendo que sí. Ya, ojalá que sí. Entonces, muy bien. Voy a cortar una cintita. Ya, qué bueno, chicas. Entonces, sí se ve. Confírmenme con una carita. una un poquito que sí se ve. Sí, se ve perfecto. Ya. Ay, mi. Mi Eli. Se corta transmisión con momentos. Oh, qué pena. Debe ser el internet, chicas. Yo pensando que a medianoche podríamos podría verse mejor. Entonces debe ser la la el internet, ¿no? Bueno, siguen saliendo más cintas porque yo busqué de todos los colores. Voy a seguir cortando por aquí. Me encantan estos colores. Ahí. Ya. Carolina, muy bien. Entonces, ya está. Ya tenemos todas las cintitas. Entonces, vamos a todas así por la mitad. Y las vamos a meter por nuestra anilla. Por el medio de la anilla. ¿No? Sí, allá con corazoncitos por favor chicas ya con corazoncitos para estar segura que están mirando <risa> muy bien ay qué bonito me encanta el color no es por nada pero me encanta el color me encantan los colores ya está entonces una vez que ya esté aquí lo agarramos uh -huh una cinta encerada un hilo de helado, con lo que ustedes quieran amarrar y amarran acá en el medio con fuerza el otro día estaba viendo la transmisión de raquelita la, la de jenny decía tengo que hacer mis tases, tengo que hacer mis tases y ya y me empecé a hacer Linda sus transmisiones me encanta ver a mis compañeras trabajar, me encanta y digo, bueno, tal les gustará que yo trabaje, así que aquí estoy voy a darle, voy a hacerle un nudito más ahí está ya, no le hago mucho nudo acá porque la voy a usar, así que no le voy a, no le voy a la voy a tapar mejor dicho ahí está, miren qué bonita saco la cinta que más o menos quiero que salga y se vea más que es esta de aquí, esta es la que quiero que se vea más voy jalando si hay una más chiquita que otra voy jalando en realidad no me preocupa mucho eso que una esté más chica que la otra, no? me gusta que se vean así de diferente tamaño por eso es que no tomo la medida de todos exactamente ya? ahí está uh -huh ya nos ponemos a ver qué es lo que le vamos a hacer aquí qué le vamos a poner cuáles son las flores que le vamos a poner pero sobre todo cómo, eh, qué cuentas le voy a poner aquí abajo ya voy a dejarlo a un costado y ahora sí vamos a trabajar con esto ya me vengo por aquí voy a agarrar uno de los palitos de aquí este de acá este acá, este plato, ya. Voy a agarrar uno de estos. Yo cambio dorado, plateado, ahí está. Me meto aquí, a ver, ahí. Uh -huh. Vamos a poner una de estas bolas gigantes que me encantan. Ahí. Luego voy a hacer una de estas ya. Vamos a ponerle otra de estas de aquí para que lo cierre, lo tape, ahí está, ahí le ve. Ahí y ahí. Y le ponemos una de estas. Ahí está. Sí, miren qué bonito se ve, qué bonito brilla. Y ahora sí vamos a cortar los alicates, estos dos son los que yo uso, estos dos, el que corta y el alicatito, ¿ya? Entonces vamos a cortar un poquito acá, ahí está, y aquí le vamos a dar la vuelta, Más ahí está, a ver, ahí le hice un huequito. Ven, sí, ahí está, ya está. Miren qué bonito queda. ¿Mm? Vamos a hacer otro, voy a dejarlos estos por aquí, uno más doradito. voy a usar estas de aquí a ver cómo hago busco los colores que yo quiero ya acá está eh, ya mis cintas no todas todos los colores entonces yo quiero usar este porque combina el morado también quiero este verde ah, quiero esta que me gusta también y esta también puede ser sí también uh -huh. Comienzo a buscar a ver qué cosa es lo que quiero. Ya, esta también, por si acaso, me llevo otra de estas. Ya está. Cierro. Y ahora sí, con estas que están aquí, vamos a hacer otro. Vamos a hacer un plateado. ahí está voy a poner una bolita chiquitita ahí esta de aquí ahí otra bolita doradita uh -huh. a ver un fucsia otra bolita doradita Podríamos poner el verde. Ya, ahí está. Entonces aquí ya solamente cortamos. Y listo ahí le hicimos el circulito ¿ven? en realidad es muy fácil no es nada complicado vamos a hacer este de aquí con la mariposita vamos a poner una bolita la mariposa otra bolita doradita otra cuenta estas las puse juntitas para que se vean mejor esta y esta ahí está y aquí ya solamente Vamos a cortar un poquito acá. Y ya está. ¿Ven qué bonito queda? Entonces así pueden hacer un montón. Miren cómo he avanzado yo. Bueno, este tiene negro. Miren qué lindas me han quedado. Ya está. A ver. Vamos a dejar por aquí. Y voy a amarrar una por acá. Vamos a amarrar esta de aquí. Vamos a, vamos a ponerla por aquí. mucho espacio hay que tener cuidado con el espacio acá está mejor que se le deja para poder amarrarla miren qué bonito queda y combina con los colores del tassel está. que sale un buen nudo para que no se vaya a salir o de repente por ahí un pedacito de de goma de para que no se no se salga ahí está está muy está muy arriba voy a subirlo un poquito ahí y como no necesito este, que este quede perfecto ahí está bien ahí lo quiero a ver vamos a poner este de aquí, ah me dice que este no este, este, este también está lindo Van que va quedando uh -huh. miren estas que he preparado también las preparé con eh, con, la, con las mismas eh, con, con la misma técnica no miren las cuentas y con la cadenita ya la había estado preparando, entonces a esta me gustaría meterla también acá. Voy a ver cómo la meto. Miren, estas cadenitas, voy a bajar un poquito. Ahí. Ajá. Estas cadenitas se pueden cortar de un lado. Yo lo he ido armando, ¿no? Pero se puede cortar aquí, por ejemplo. lo abro entonces hay que tener un poco de paciencia para hacer esto de todas maneras a ver a ver Aquí está por el otro lado ¿eh? acá está no sé si lo ven pero lo he abierto ahí entonces lo puedo enganchar aquí por ejemplo y lo cierro ahí, ver, ese salió. un poquito de paciencia y buen humor ahí está ¿Ven? Y así puedo seguir aumentando y poniendo más cositas a mi cárcel. Si ¿sí? este como les digo, lo hice con la misma cadenita y haciendo lo mismo, no enganchando y metiendo los dijecitos. ¿no? Bueno, ahí lo vamos a dejar. Quiero poner las cositas que van a ir encima. No quiero hacerlo todo, porque si no, mi compañera va a verlo todo y cuál es la gracia pero sí lo principal voy a poner la pistola de silicona a calentar hola hola está bien hola hola chicas mi cari Williamson ya habrás avisado no que vamos a dormir juntas ya chicas qué pena si se corta de verdad disculpen pero es la señal es posible que sea la señal ya no me voy a demorar más he prendido mi pistola de porque vamos a poner las florcitas ya vamos a poner las flores antes de poner las flores quiero poner un moñito quiero hacer un moñito la Cari me pone un perrito. No ventiles nuestras intimidades, Cari, por favor. ¿eh? Nuestras intimidades no. A ver, vamos a hacer un lacito. No sé por qué a veces dicen que el lacito se, es difícil. No es difícil para mí, de verdad. A mí, Sara, hazme el, el lacito Ah, el lacito, pero si el lacito es fácil Ahí está el lacito Ya, ese lo voy a poner acá Ay, qué bello queda Lo voy a eh, Le voy a poner con silicona Así que está calentando la silicona Ya Vamos a ponerle ese uh -huh. A ver, vamos pues a ver si le pongo otro Estoy probando, estoy probando. ¿ah? Ya la vi a mi madrina por ahí. Espero que esté haciendo mi tarjeta de cumpleaños. ¡Ay, me ha llegado dos tarjetas más! ¿Verdad? Voy a abrirla con ustedes antes de irme, ¿ah? Para no volver a hacer otra conexión. Me han llegado dos tarjetitas, ahora que me acuerdo. Ahí puede ser la otra. Uh -huh. Ya. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a ponerle flores. Esta flor. Miren esta que linda, no, pero esta no. Mm, yo creo que le voy a poner esa y le voy a poner esta de aquí. Esta está muy grande. Voy a ponerle esta, esta. Y como también tiene amarillo y quiero que llame un poquito atención a la amarilla, voy a poner esta. A ver, está por ir mi o no. Porque estoy esperando su tarjeta de cumpleaños. Junto con el Karina Williamson, que según ellas me van a mandar de Plaza Bea. Así me han dicho que me van a mandar de Plaza Bea. ¿Puedo? Esa amistad que tengo no puede ser. <risa> a ver, voy a enrollar un poquito esto. Ajá. Uh -huh. Voy a poner una amarilla por acá y otra por acá. Sí, así va a ser. Ya. Ahora sí. Ya está la pistola. Ay, no quiero que me queme porque la última vez me quemé. Horrible. Me ha quedado marcada. Me ha quedado marcada. A ver. Voy a poner primera florcita aquí. Ah, perdón, perdón, perdón. perdón. Primero, no era la flor Primero ese moño Uh -huh. quiero unas amarillitas que salgan por acá otra amarilla por acá y la silicona cuando quema quema Ya, no le puse el otro moño. A ver. Ahí creo que muy... Ahí está. Miren, así va quedando. Me gusta, me gusta mucho cómo está quedando. Le voy a poner algunas cositas más. Como es, me gusta que se vea más, mientras más, más bonito para mí. Pero le voy a poner un pajarito. Ustedes saben que me encantan los pajaritos. Quería ver si este de aquí tiene, no sé si se dan cuenta, la colita, un brillito. Quiero ver si pongo ese o el amarillo. O pongo los más chiquititos. Este me han venido, estos me han venido en las patas. Tienen unos alambres. Entonces tengo que cortarle los alambres. Yo saqué los dos pajaritos para ver cuál quedaba mejor. Ahí está ay no pero me gusta más el gordito creo ¿eh? ya, no, el gordito este, este, este ahí, ahí amarillo o fucsia, fucsia ahí encima de la flor muy bien ay ah, ya se imaginan cómo ando yo ahora que va a ser cumpleaños de mi paloma es mi hija se llama paloma eh, es sus 15 voy a hacerle una cena y estoy comprando palomitas y, y ya se imaginan lo feliz que estoy porque a ver, este pajarito tiene Tengo acá en el pico ya porque voy a usar pajaritos para sus centros de mesa yo misma voy a hacer ahí está miren por ahí, hola esas flores ¿dónde las compró ¡Uy! Oh, yo tengo flores de todo de tela, de papel eh, hechas por mí a ver esta de aquí es de papel es de prima esta es de tela, también es de prima y estas son del mercado, de esas chiquititas que vienen juntitas o sea, realmente a ver, solo van las flores arriba o le pones otras cosas también. No, solamente le voy a poner es flores, nada más. Y el el pajito, que creo que es lo que más llama y la atención. Ya se dice, ya dije el pajarito amarillo por acá tirado. Las más pequeñitas se veía mejor, es verdad, pero me gusta más. Se veía mejor la más pequeñita. Pero si ustedes ven, esta es, es terciopelada Tiene brillo a y esta es como de plástico y las patas no me gustaron mucho. Así que, mire, qué bonitas. <ríe> la línea de la... ya me está cantando la carita. Bueno, aquí me quedo. Espero que les haya gustado. Ha sido un tuto así, falito, rapidito, rapidito. ¡Oh, mi pajarito! Tienen que tocarlo, es suavecito. Miren qué bonito quedó, ahí está, ahí está un ratito. Voy a dejar en todos mis tazas aquí. Aquí, por ejemplo, le eh, di un con washi tape, eh, un washi tape color menta para que te combine. Ya, así vamos buscando más o menos. A ver, mi otro tazel. Ya por acá La sigo avanzando con mis tazes. Este me ha encantado también. Eh, y este de aquí ya quería enseñarles, pero ya ya no les voy a poder enseñar porque ya creo que me voy a buena. Se los voy a enseñar otro día, pero es muy fácil, así tal cual yo les estoy enseñando. Muy, muy, muy fácil. Yo solo no me voy a engañar ahí. ¿Ya? Antes que se vayan, voy a abrir. Voy a abrir. Voy a abrir mis dos tarjetas que me han llegado. Hoy día me han llegado dos tarjetas. ¿eh? Para que vea Karina Williamson y mi madrina que siguen llegando más tarjetas. Hoy me llegaron más tarjetas. Ya con esto me voy. Total, el video queda grabado. A ver. ¿De quién es este de aquí? Es de mi amiga Vanessa Fiorella Rodríguez Madueño. De IL. A ver, esas chicas que dicen que me han enviado por ser post y no sé qué y que no llega. Mm -mm. Todo está llegando. Hasta la que está llegando. Así que si sí llega, chicas, Sí llega. Oh. Oh, por Dios. No puedo creerlo. <risa> Miren. Acá dice Cari. Troqueladito. Ah, son mis fotos. Con mi familia. No lo no puedo creer. Voy a llorar. <risa> Karina, supera esto, Karina William. Williams. A mí me gusta. Karina Williams, supera. Por favor, mira, mi amiga eh, Fiorella ha sacado las fotos de mi Facebook con mi familia. ¡Oh! oh ¡Miren! Me encanta esta foto. Fede de Scrapbook. Y atrás, mis cintas. Ahí están mis cintas. Dice su familia siempre tiene que ser lo más importante en su vida. oh por Dios Fiorella me vas a hacer llorar no puede ser. mire mi foto aquí ha puesto Kari ha hecho como un álbum así con taxitos. ella también es una alumna que está conmigo en tiempo siempre sea positiva y libre en su actividad que Diosito le dio, oh por Dios, Fiore. ¡Ah! Acá tengo otra foto. Ay, Dios, esto sale. Ay, sí, sí, sí. esto ahí ya. está dentro de la tarjeta. Acá está la tarjeta y dentro de la tarjeta está. Oh, aquí estoy yo. Qué linda, Fío. Me ha toqueado y me ha tomado, me ha sacado sus, las fotos. Dice, su creatividad fluye como aire limpio y puro desde el corazón. ¡Oh, por Dios! Miren, mi foto donde estoy en el velero. <ríe> ¡Qué linda! ¡Surprise! Oh, ¡Oh, foto de mi familia con mi hijo en su cumpleaños! ¡Oh, fío! De verdad estoy llorando. ¡Chicas! <ríe> y esa, esta foto con mi partner con Morita, que me estoy riendo, oh Dios, qué linda, y acá dice que sigan los éxitos y armonía mejor dupla que el mundo scrap pudo tener, oh por Dios, Fiorella por favor, me has hecho llorar en cámaras, amor, prosperidad, salud, son mis deseos para ti en tu cumpleaños y que... Su bella sonrisa jamás se borre de su rostro. Oh, Fiorella, mil gracias. Gracias, de verdad. Fuera de bromas, porque la estoy bromeando a mi amiga Karina, que hasta ahora estoy esperando su tarjeta. Fuera de bromas, todas las tarjetas y todo lo que me han enviado ha estado muy bonito. Estoy muy feliz. Este realmente ha sido muy, muy emotivo para mí, porque está mi familia aquí en este pequeño mini álbum que me has hecho gracias me lo ha puesto aquí en una en un sobrecito y lo voy a poder meter así Qué bonito de verdad ahora me preocupa el ancho de mi álbum <risa> ay Dios mío de acá lo acomodo ya que no se estropee y aquí está la tarjetita me he hecho un shaker me ha he feliz cumpleaños ha eh, dejado el espacio está perfecto Gracias. Pío, de verdad me has emocionado un millón mil gracias Ay, ya he llorado en público solamente que no me han visto de emoción ¿eh, chicas de emoción ah, y este es el último que ha llegado reciencito de mi amiga Sara Rodríguez presente oh, que es bello gracias. gracias chicas caña fiorella yo lo que tengo miedo cuando aquí no hay nada ya, voy a cortar ya, esta es la última, ya y con esto me voy, me voy a dormir y ustedes también se van a dormir, por favor oh, por Dios este papelito brilla oh brilla, brilla <ríe> a ver, a ver oh, qué lindo papel me encanta este papel que se da ¡Qué belleza! ¡Oh! Sweet happy verde, miren. Ah, ¡Mi corona con mi K! ¿Se acuerdan que les dije que yo traté mi coronita? ¡Miren, mi corona con mi K! ¡Qué bello! Aquí dejo el espacio, full en Y aquí lo que me escribe mi amiga Sarita. ¡Qué bonito, Sarita! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Qué motivo para mí! Ya acá están mis dos. Mis dos tarjetitas que llegaron hoy, hoy, hoy, antes de abrir, creo que en la mañana abrí unos y hoy ya tengo dos más. El álbum ya no va a entrar, ya estoy he estado en varias estructuras. No sé, chicas, las que están en el grupo de la de Happy Verde, les cuento que todavía no sé cómo va a ser la estructura <risa> porque de verdad cada llega más. Muy bien, me quedo. Feliz y contenta, y en mi mesa de trabajo voy a dejar así: mis dos patitas que he tenido hoy, más mis tassels. Ay, no es por nada, pero quedó lindo, ¿ah? ¿eh? Me encanta. Bello con el pajarito, hermoso. Aquí dejo mis tassels, allí dejo mis tarjetas. Muchas gracias, chicas, por verme. Habíamos llegado, creo, cuarenta y tantas, así que ya estamos en y tantas. Vayan a descansar. Muchas gracias por verme, gracias por estas hermosas tarjetas. Y eh, no se olviden que ya empezamos el mes de marzo en la academia y en la academia tenemos muchas sorpresas, además cumplimos un año, un año de la academia, ¿no? Y nosotros tenemos más años dictando eh, clases online, pero de la academia, la academia propiamente dicha, cumple un año. Y el mes de marzo, las, las que se inscriban en marzo, van, va a haber bastantes sorpresas y premios y sorteos. Ya va a haber un sorteito de una canastita con algunas cositas. Vamos a tirar la casa por la ventana. Obviamente, participan chicas que están en el mes de marzo. Vamos a tener cosas bonitas. Eh, hemos visto este, profesoras también que van a trabajar eh, en la academia, así que estamos contentas. Las esperamos. Empezamos el otro así que las que se quieran inscribir vayan entrando y entre mañana y pasado estoy poniendo eh, los eh, proyectos que vamos a dictar este mes de marzo ya que empiezan ya las clases eh, que ya son en vivo y estamos eh, activas ya a partir de marzo muy bien, muy bien. Gracias, chicas. Un besito enorme para todas. Bye, bye.